¡Hola a todos! Somos Silvolo. A todos los amigos de Diario El Salvador queremos mandar un mensaje. Tres veces. Tres, tres veces en 14 años. Y lo que pasa es que cuando estamos de gira siempre venimos muy rápido, cantamos y nos vamos. Pero nos gusta tanto que nos gustaría regresar y volver y visitar también la ciudad y el país porque es de verdad increíble también el clima, estaba diciendo, es muy parecido a lo de Sicilia y de la Italia del sur y, y está, somos muy similares como personalidad por eso nos gustan los salvadoreños Podemos decir que um, nuestros fans han crecido en estos, en, en estos años y estamos felices porque significa que nuestra música está llegando a más personas y más personas están, um, se están acercando a, a nuestra música. La cosa más importante en la vida, no solamente en la música, en todo lo que hacemos, es seguir la evolución renovándose pero sin perder su, su personalidad. Eso es lo que siempre hemos, enten, eh, ¿cómo se dice? hemos entendido, entendido. entendido de, de hacer. Y por eso, eh, hablando del último proyecto de discográfico, si sí, cantamos clásicos latinos, eh, hicimos también un, un reto que es cantar un mariachi, pero siempre con nuestra personalidad.